cuando son kilos y otros. dios, que y no una chila y va de Se te Se las casas Santo Ángel Bienaventurado, que la puerta su Santo Ángel la que Yo domingo, de Dios, Compartí una oración, es un saludo ceremonial que se usa en mi comunidad cuando cambian de autoridades o cuando van a pedir a la novia, cuando alguien se va a casar. Entonces hay dos ancianos que conversan y, y, y con esta oración y al final se saludan y dicen pues ya nos hemos encontrado. Y se dan la mano y abren la puerta, porque al principio la puerta está cerrada, hay un anciano fuera y hay un anciano dentro. Entonces ellos van conversando con esta oración. Es una es una, es un estilo retórico que de la antigüedad. De los eh, después en la colonia los cazarroquios lo adaptaron con elementos cristianos católicos para seguirlo reproduciendo como una oración caprica. pero eh, hay un estudio de una historiadora de la universidad de Pensilvania que ha estudiado estas formas de retórica de, de los zapotecos antiguos entonces este, esta oración que les comparto es una es una mezcla de, esta, de este estilo retórico con elementos católicos voy a tratar de traducirlo y la oración dice eh, buenos días saludo a todos los señores principales de esta comunidad um, ciertamente somos eh, seres mortales la muerte nos espera eh, durante el día y durante la noche no sabemos en qué momento va a llegar la decisión de nuestro padre eterno que vive en el cielo eh, postrémonos ante él y cuán grande es la obra de nuestra Madre María, quien aún se postra ante Dios, nuestro Padre, rogando por nosotros, junto con su Hijo, el, el Maestro Redentor Jesucristo, quien murió en la cruz por causa nuestra. También existen otros ángeles, otros santos bienaventurados, quienes junto al Santo Ángel de la Guarda, levantaron y enaltecieron el entendimiento de ustedes. Desde que amaneció, estamos viviendo el día domingo, día de nuestra Madre Santísima. Y hace horas que mi corazón se postra ante Dios, dando gracias por haberme encontrado con ustedes, por haber contemplado la vida en ustedes.